y vinieron aquí, se me metieron aquí, me robaron 8.500 dólares, me robaron toda la ropa, porque ellos no vinieron a buscar gente aquí, fue a saquearme porque mi hermano no vive aquí conmigo. Mi hermano no vive aquí conmigo, mi hermano vive ahí en, en casa de mi mamá, no en esta casa y ni en casa de mi mamá vive mi hermano. Que ella lo sabe claramente, que es tío de ella, hermano de la mamá de ella, como hermano mío. Oíste. Y vino ella de sinvergüenza a hacer lo que ella quiso hacer Y lo que me pase aquí en República Dominicana Lo responsabilizo a David Armonte y a Fleridilia Santana Álvarez los picares, los policías, y no, no y nadie, nadie había en la casa porque yo estaba en los Estados Unidos Y tengo la prueba en mi pasaporte de cuando salí de República Dominicana Y cuando tuve que llegar aquí de emergencia ayer Porque por la cámara vi cuando me rompieron mi apartamento Y salí a comprar un vuelo y arranqué para acá cuando llegué, la puerta rota, eh, le pegaron un mao a la cámara para, para borrar todo, pero no sabiendo que yo tenía toda mi prueba y mi celular. Y Además de los de, de, de, de, de lo, de dinero en efectivo, ¿qué más le llevaron? Me llevaron, me llevaron desodorante, porque parece que estaba falta de desodorante. Me llevaron pasta de dientes, papeles de baño, todo. Ellos me llevaron todo, toda mi ropa. Me vaciaron los dos closets, como ustedes lo vieron. Eh, me llevaron los dos celulares, un, un iPhone 6 y un Nota 9. Me llevaron. A donde sale el supuesto fiscal, me a los bolsillos. Uh -huh. Y en la fiscalía me va a tener que responder por los daños y por lo que me falta aquí en mi casa. Y por mi dinero me van a tener que, que responder a mí. ¿Te ha tenido problemas de la justicia? Yo no. Nunca me pueden chequear. Porque tengo 30 y pico de años, casi 40 años que no vivo aquí en el país. Vivo en los Estados Unidos. 30 casi 40 años mm, que no vivo aquí, vivo en los Estados Unidos. Eh, y vengo aquí, me paso una temporada aquí en mi apartamento, vuelvo y me voy y eso. Pero no vivo aquí para que ellos me manden a sabiendo ella, porque ella lo sabe claramente. La hija de mi hermana, que yo no estaba aquí en el país. Para que me mandara esos fiscales a romperme mi apartamento. Cuando ella sabe claramente que a quien ella busca no está aquí. Ellos no buscaban gente. ellos lo que venían era a robar, a saquear. A eso fue el que lo mandó. Mm. Y la fiscalía me va a tener que responder por la buena o por la mala. Me va a tener que responder. Porque aquí la justicia tienes. Esa es la justicia. Son los delincuentes los que tienen.